En este capítulo recorreremos un lugar muy especial. Futalufú es una gran riqueza que tenemos en nuestro territorio. Las montañas, los bosques, los glaciares, hacen de esta zona un lugar único en el mundo. Y por supuesto, el río. Este río y sus paisajes enamoran a cualquiera. Kayakistas de todo el mundo visitan este lugar. Muchos no se han podido ir. Uno de ellos es Aniol. He recorrido ríos por todo el mundo, la verdad, y, y Futa tiene un, un lugar muy especial en, en mi corazón. ¿no? Tiene, obviamente, el río Futalefú, que es mundialmente conocido, es uno de los mejores de todo el mundo, pero a la vez es este valle, es el entorno. Son, son los cerros, las lagunas los bosques, tengo una vida espectacular, simple, pero bella, así que no podría estar más feliz de estar en, en ningún otro lugar. Bueno, esto es lo lindo de Futalufu y sus alrededores. Hoy día vinimos a hacer un pequeño trekking a Palena, que está muy, muy cerquita de Futa a conocer esta hermosa cascada que se llama Tronador. Precioso, precioso el lugar. Está, está muy lindo el día. Muy lindo día en Futeloufu. Ahora me a irá a, a dormir porque mañana se viene un día muy bonito. Vamos a hacer un trekking a una laguna espectacular. Así que me voy a descansar. Buenas noches. Bueno, hoy hemos venido a uno de los lugares más increíbles de todo Futalefú, es la Laguna Pinilla, un lugar que me encanta Un increíble día acá, con unos paisajes preciosos Debe ser de los lugares más lindos de todo Futalefú. Así que agarrando energía para mañana ir a hacer la sección de todo Futa. Eh, son más o menos 40 kilómetros, van a ser unas 7 horas en el río donde tenemos que correr rápido, que son muy técnicos, muy difícil. Eh, así que mañana se viene un día intenso, largo, pero de mucha felicidad. estamos en la entrada del cañón del infierno, como el nombre lo dice, es bien difícil, eh, va a estar bastante entretenido y extremo esta aventura. Este es el rápido llamado la Zeta, uno de los más complejos de esta corrida en el Futaleufu. Usamos trono, este es uno de los radios más entretenidos del Futa, estuvo muy bueno, ahora sigue remando hacia abajo. Bueno llegamos al radio de Terminator, este es uno de los más grandes de todo el río Futalefú. es muy largo, tiene muchos movimientos, tiene hoyos, las gigantes, así que es pues, un rápido muy importante hacerlo bien Bueno, acabamos de terminar la sección todo futa, corrimos prácticamente todo el río, 7 horas remando. Estoy un poquito cansado, pero muy contento de, de la experiencia, porque este río en verdad es maravilloso. Muy lindo escénicamente, lo rápido, muy entretenido, uno muy complicado, que uno tiene que sacar lo mejor de uno. Entonces, la verdad, esta remada estuvo increíble. Luego esta maravillosa parada por el río Futalufú estuvo increíble fue un gran entrenamiento para nuestro próximo desafío que irnos más al sur y llegar al río Baker. vamos a remar el río más caudaloso de todo Chile así que vamos con todo